¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 16. Estamos muy cerca de conocer quiénes van a ser los totis, pero mientras, este es el equipo de la semana. En la portería tenemos a Casper y no, no es el fantasma, es Casper Schmelel, el arquero de Leicester City, quien mantuvo su portería cero y le está ayudando a este equipo a salir de las tinieblas del descenso allá en la Premier League. En defensa tenemos a James Miller del Liverpool, quien dio un partidazo y mantiene a su equipo aún con aspiraciones de llevarse la Premier. También tenemos a Leighton Baines del Everton, quien marcó un penal para su equipo este fin de semana. En el medio campo tenemos a Sesh Fábregas, este ex del Barcelona es el primer jugador en llegar más rápido a 100 asistencias en la Premier League. También tenemos a Dele Ali, Dele Ali, este jugador del Tottenham Outsports quien es la, el sueño dorado del Real Madrid para este próximo verano, anotó dos goles frente al Southampton y va a mantener un gran partido frente al Chelsea esta semana. En la delantera tenemos también a dos cracks nuevamente del Chelsea y del Tottenham. Tenemos a William, que le anotó dos golazos al Stoke City y también tenemos a este gran goleador de Inglaterra, Harry Keane. ¡Qué cara tienes, amigo! Que le anotó otros dos tanates al Southampton, que se amoló con cuatro goles en contra. También se unen Kieran Trippier, este jugador notó dos golazos para su equipo Tenemos a Scott Sinclair, quien fue el mejor jugador del derby allá en Escocia Andre Gray fue un jugadorazo, notó un triplete en contra del Burnley Pues bien, fiferos, este fue el equipo de la semana número 16 Abran packs y si les sale alguno de estos jugadores, avísenme aquí abajo en un comentario No se olviden que la semana siguiente vienen los totis Los mejores jugadores de todo Ultimate Team, el equipo del año se va a revelar Así que esténse muy pendientes porque ya se vienen muchas noticias y toda la previa de quienes van a ser los elegidos. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, cuando Tottenham y Chelsea inundan FIFA Ultimate Team, FIFA la vida.